Que le voy a decir. Dicen que las prisiones son hoteles de lujo para los criminales. ¿Qué piensa usted? Pues que es una mentira como una casa de lujo de grande, porque es todo lo contrario. Vamos, y de hecho, conozco gente que, que está viviendo esa situación: gente joven, que no tienen ni mantas, ni comida, ni, ni allí te forman, ni ahí entra la droga, sale. Eso es. Mm, no sé, la cárcel es. Mm, ...lo más... ...diferente a lo que... ...a una cárcel de lujo... ...o a una escuela de formación... ...o a lo que me quiera ...a lo que nos quieran contar... Claro, eh, o sea... ...también es verdad que mucha gente pues... ...hace como este argumento... ...porque no, dicen no, que están cobrando una paguita... ...pero es que realmente... No, ...no tienen personas en la cárcel... ...o hijos de personas que conoces en la cárcel... ...mucha gente joven, es decir... ...el refrán típico de... ...ladrones de gallina... ...y los grandes delincuentes están fuera... Ayer en la tele vimos otra vez a Julián, a Julián Muñoz, por ejemplo, y no sé, esa gente entra y sale, mientras que cualquier chavalito, cualquier inmigrante o cualquier vecino tuyo está allí como un, como un ladrón de gallinas. ¿Qué piensa usted sobre esta afirmación? Dicen que las prisiones son hoteles de lujo para los criminales. No, eso no es verdad. Habrá prisiones que sí, donde van los políticos, pero donde va el desgraciado no. Y te digo que tengo en Marruecos a uno de aquí de Chiclana que estamos luchando, que no se puede ni ver ni mandar de comida ni nada. Sí, no viven no como reyes, no. Mano, no. ¿sí? no le dan ni medicina. ¿Cree usted que el pasar por la cárcel afecta igual psicológicamente al hombre que a la mujer? Debe, si tiene conciencia debe afectarle igual si no le afecta igual que no tiene conciencia claro, pero a lo que yo me vengo a referir es, eh, pues por desgracia hay un estereotipo así muy arraigado en nuestra cultura que es como que la mujer tiene que ser perfecta, tiene que cumplir con los roles de género, entonces como que se sale un poquito de, de ese marco y al salirse pues hace que eh, se le vea peor que un hombre porque a un hombre que sale de la cárcel ¿No se le mira con los mismos ojos que se mira a una mujer que sale de la cárcel? A una mujer que sale de la cárcel se le da más ayuda que a un hombre que sale de la cárcel. Es al contrario. Se le abren las puertas y se le ayuda mucho más a una mujer que salga de la cárcel que a un hombre. Vale. Digo que estoy metida en estos temas y por lo que yo veo una mujer sale y enseguida hay que buscarle una casa, darle una ayuda al hombre que se la busque porque ha sido malo. No, yo creo que las mujeres en todo le llamamos peor. Eh, una mujer, imagínate la cantidad de gitanas que están en la cárcel, eh, es que no sé cómo, ni cómo explicártelo. Si para un hombre ya es mal, para una mujer es cinco veces peor. Los hijos, la gente que está con los hijos allí, los que no la, no la, no la tienen, no sé, es increíble. Eh, ¿Cree usted que las personas inmigrantes eh, sufren mayor discriminación que una persona española por haber pasado por la cárcel? ¿O cree usted que es indiferente? Oye, totalmente, y... ya si eres inmigrante peor todavía, ¿entiendes? El, el inmigrante es el que parece que es el number one ¿no? de la cárcel. Mm, no sé, todo lo, lo que te he dicho, un inmigrante, un, una etnia diferente a la nuestra, esa gente lo lleva peor. Es que no... no de vuelta. Ah, o sea, todo lo que vemos distinto entre comillas para nosotros en lo que es nuestra cultura, pues ya si pasa por la cárcel es como el doble. Sí, sí, sí ya no no sé, ya un estigma que lleva. Exactamente, la entrar en la cárcel el estigma ya que si ya poco estigma sí. tienen ya de por sí, sí, sí ahora sí. gitano en la cárcel, los gitana, inmigrantes en, en una cárcel, cuando sales ya eres como ya está estigmatizado. ¿no? Efectivamente. Y además. A este estigma social también contribuye muchas veces los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos visto. Bueno, a la vista magrebí tal. roba o magrebí tal a cuando la, es español? Si no escuchaste a los amigos de Vox, ¿no? A ver qué, qué le parece. Es decir, Totalmente. no, esto es mm, propaganda barata de, del delin, de la delincuencia. Vamos cual. a echarle la culpa a toda esta gente que viene y. viene de fuera. Y los que estamos aquí normalitos, pues somos los perfectos, ¿no? Bueno, los emigrantes en España se les trata muy bien. Aquí en España se le trata muy bien, en otros países no lo sé. De hecho tenemos ahí Canarias que le estamos poniendo hoteles de cinco estrellas para que viva, Porque estos emigrantes que vienen ahora no son los emigrantes desgraciados que venían a buscar trabajo, no. Estos vienen como una mafia organizada que le tienen todo preparado. Y yo contra eso también estoy en contra. Porque no podemos tener fatiga aquí y darle un hotel de cinco estrellas a uno. Debemos de tratarlo bien. Buscarle para que trabaje, pero vienen miles y miles que tú no le puedes buscar trabajo ni lo puedes insertar en esta sociedad. Alguna medida tienen que tomar para que no puedan venir. Claro, no, pero con respecto a las cárceles, por ejemplo, un, una persona que viene del extranjero que comete el mismo delito que cometo yo, por ejemplo, ¿quién cree usted que lo va a tratar mejor la sociedad? Yo creo que el de España lo va a tratar mejor que el de Marruecos.